Las ideas que tenemos de género, cuando creemos en ellas, nos están diciendo quiénes debemos de ser, cómo debemos de ser. por lo tanto la existencia de roles de género que creemos realmente reflejan quién o cómo debemos de ser, nos están comunicando tal como eres, no está bien, tienes que ser así. ¿Cuál es el impacto en nosotros de recibir este mensaje? Debes de verse así, debes de actuar así, debes de interactuar así, debes de interesarse, interesarte ciertas cosas y otras no. Una vez empezamos a creer que los roles de género son como debemos de ser como ser humano basado en tener cierto cuerpo el proceso de intentar encajonarnos implica procesos de mutación parcial hasta el punto que se puede y también inicia dinámicas de auto-odio autorrechazo. Son productos colaterales. En otras palabras, la normatividad es una forma de violencia contra nosotros mismos. Y esto es el caso para todos los seres humanos que estamos intentando representar lo que debemos de ser o encajonar en las ideas que hemos introyectado de lo que debemos de ser, de ser hombre o mujer. Pero los cajones están configurados de manera diferente para los hombres y para las mujeres. Ya hemos visto que una vez empezamos a dividir roles hay una división de formas de poder y sabemos sin tener que entrar en mucho análisis que poder económico es desigual y por lo tanto ser hombre y ser mujer tiene muchas diferencias, obviamente esto es toda la idea que son totalmente y realmente diferentes ¿verdad? una vez creemos en esto o aceptamos el planteamiento aun si tenemos nuestras dudas una vez aceptamos el planteamiento lo que implica para una mujer mantenerse dentro de la categoría de mujer y lo que implica para un hombre mantenerse dentro de la categoría de hombre es diferente ¿está claro esto? Si cuestionan qué tanto qué tan femenina eres, esto puede tocar una, ¿no? un tema de identidad, de pues si no soy esto, ¿qué me va a pasar? Puede generar cierta angustia de que pues si no soy femenina no voy a poder atraer a alguien que me va va a ser el hombre en mi vida. Ser un hombre y tener la masculinidad cuestionada, estar en el riesgo de estar expulsado de esa categoría, tiene otras implicaciones. Sí tiene la implicación de ya no saber quién eres. Si, si no eres quien se supone que eres, entonces, ¿quién eres? ¿verdad? toda la angustia sobre la identidad pero también ya que la categoría de hombres son quienes tienen poder real, social, económico en el mundo estar expulsado de esto también tiene, genera otras ansiedades Perder acceso a los, las formas de poder que le pertenecen a un hombre. De estar aceptado en el club. Y a la misma vez, en un mundo donde hay tanta misoginia y las categorías de hombre y mujer, pone la mujer en una posición... Desprivilegiada, si tú pierdes tu membresía en la categoría de los así llamados privilegiados, tú caes al club de los desprivilegiados. Y esto genera otras formas de ansiedad. O sea, hay diferentes motivaciones para cumplir con lo que es un hombre real que para cumplir con lo que es una verdadera mujer. ¿Está claro este punto? ¿Sí? ¿Se reconoce en la experiencia un poco? Así que la angustia sobre la identidad de género para hombres tiene cierto picor, cierto elemento que está subyacido, no, subya, no no tiene como, como tiene como base la misoginia porque si ya no eres hombre caes de la categoría valorada a la categoría subvalorada y además quién eres y además no, quizás no vas a tener acceso a los, las mismas salas donde los hombres se reúnen y todo el poder que se maneja. En ciertos niveles en los negocios, en el gobierno, donde son esferas masculinas. No que las mujeres no pueden entrar, pero cuando entran, hay cierto, ciertas reglas. Una mujer que entra en estas esferas que es abiertamente feminista y reta todas las bromas que se hace, mm. <risa> difícil, difícil, difícil. Está cambiando, pero sigue siendo una realidad que muchas mujeres y hombres vivimos. Y cuando miramos cómo está configurada esta visión de la masculinidad, que para ser un hombre real, que no está en peligro de per perder su membresía a este club, o a esta fraternidad, o a este clan, o a este... No voy a decir cartel, ¿verdad? No. No, no, no, no no, voy a decir esto de la hipermasculinidad ¿cómo está configurado? lo que vemos cuando empezamos a ver cómo está configurado y comparamos con la realidad vemos mucha diferencia en cómo realmente vivimos y en cómo se supone que vivimos. Una imagen que tenemos en esta área de lo que es un verdadero hombre, un verdadero hombre es el proveedor de su familia. Cuando empezamos a dividir ¿no? todo en nuestro campo de visión en binarios, parte de este impulso tan intenso dividimos en binarios y vamos asignando esferas de actividad tipos de trabajo, tareas, cualidades posiciones y una división muy clásica es lo doméstico y lo público esto está cambiando enormemente pero sigue teniendo eco porque la realidad es muy fluida y cambia muy fácilmente, cambia todo el tiempo. Las imágenes no, están desvinculadas de la realidad, existen en nuestra mente. Y tienen una trayectoria que cambia menos rápido que la realidad que está cambiando en cada instante. Pero existen culturas donde realmente esta división sigue siendo el caso. Vas a la India rural, casi no veis mujeres en la calle. Rara vez y principalmente mendigando. Las mujeres tienen la responsabilidad para la casa. Los hombres salen a hacer las cosas en la esfera pública. Y vemos cuál de estas dos esferas se valora y cuál se subvalora. ¿Cómo sabemos cuál es masculino, cuál es femenino? Tenemos esta división continua, sin analizar mucho. y se ve en, en muchas áreas podemos hacer un argumento que el campo doméstico es más importante que el campo público la formación de la persona, la educación el cambio de pensamiento los valores se podría hacer ese argumento pero nadie lo va a creer porque pues como absurdo ¿No? pero una vez hacemos aceptamos esta división mentalmente que el hombre, un hombre provee para su familia, aunque en la realidad muchas veces la mujer provee igual o más, pero la imagen es un, un hombre real sostiene su familia, ¿verdad? Y ahora en este clima que estamos viviendo, en esta economía, el desempleo absolutamente devastador. Para todos, pero para el hombre no solo económicamente, no solo la angustia de qué y de qué mi familia va a vivir, sino pérdida de identidad. Y esto es lo que pasa cuando internalizamos las identidades y pensamos que esto no es un rol, es quien soy. Y si no, no soy esto, soy nadie. O soy como una mujer. Me he convertido en la mamá de la casa. y es muy doloroso y realmente hay muchos sufrimientos emocionales psicológicos que inicia una falta de estatus de, de, de persona es como se lo vive es diferente y es sufrimiento real No poder cumplir cierta función y perdemos nuestra, nuestro ser, y esto sí es una forma de violencia, un elemento de. La configuración de la masculinidad, donde yo creo que el budismo tiene un como análisis interesante que puede ser útil, es en la configuración de la experiencia de la agresión y el deseo, que en el budismo se analiza a través de apego, deseo y aversión o enojo. la manera en la que un hombre se relaciona con sus propias emociones está configurado por imágenes de lo que es un hombre tener una vida emocional tiene un significado diferente en la visión de la masculinidad, no para no que hombres tienen más o menos de una emoción a otra, sino cómo se puede expresar. Cómo uno puede existir con esta emoción adentro. Y cómo uno interpreta la emoción. Está marcada para por ideas de género. Y cuando miramos la presentación budista de deseo y agresión es muy claro que la causa de estas emociones la causa del deseo es interna a la persona la causa de nuestro deseo no es el objeto si el objeto generaría deseo Generaría deseo en todo el mundo ¿Verdad? Pero no todos los ¿Mm? uh -huh. Yo creo que sería un buen momento para tener un poquito de espacio de hablarte. De... Sí. Justo el momento de empezar a hablar de violencia sexual, ¿sí? <risa> <risa> La experiencia que tenemos de nuestras emociones, la experiencia que tenemos de deseo y enojo, proyecta la causa afuera. Que, y es la experiencia que tenemos en deseo, que esto en sí es deseable y me despierta deseo. Esto en sí es rechazable y despierta en mí rechazo es la experiencia que tenemos, la manera en la que lo interpretamos cuando desde la posición del sujeto miramos el objeto de deseo la sensación es de que este objeto tiene algo que necesitamos para ser felices para estar bien, para estar tranquilos cuando la mujer es el objeto del deseo de un hombre, que no es siempre el caso Pero cuando esto sucede, la experiencia que, lo, que hay desde la perspectiva de la subjetividad masculina Es que el otro, la causa de esta sensación de carencia y necesitar el deseo, es ajena Y hay que hacer algo para adquirirla, controlarla, tenerla. ¿Está claro hasta ahora? Es la estructura de la experiencia. En el caso del deseo, desde el punto de vista de la subjetividad, Feminina. la mujer vive sabiendo que es un objeto en la mirada masculina viendo las películas miren películas y pregúntate desde cuya perspectiva es la cámara Cómo la cámara se dirige hacia objetos femeninos desde una perspectiva femenina o masculina las revistas etc cuando mujeres viven esta experiencia ya hay cierta formación, no solo mujeres también puede ser cualquier subjetividad femenina que no solo le pertenece a las mujeres. Pero desde esta vivencia nosotros sabemos qué es ocupar la posición de objeto y a la misma vez somos sujetos. Esto complica un poquito la experiencia de deseo. ¿Está claro esto? Es un argumento un poquito sutil. Cuando, con la experiencia de deseo, la percepción es que el objeto es ajeno a nosotros. Es algo que no tengo, que yo quiero, que necesito, que me va a hacer bien. Un objeto, cuando el objeto es ajeno a ti, te pones en la posición de sujeto pero las mujeres estamos formadas también de ponernos en la posición del objeto, porque la sociedad así nos pone así. Esto complica la experiencia de deseo. El hombre no es para una mujer un puro objeto, porque vivimos en un mundo en que la posición del sujeto es una posición masculina. ¿Está claro esto? Okay. tenemos esta experien experiencia de deseo como parte de la masculinidad que está bien que hay esta división que el objeto está ajeno, el sujeto está aquí ¿qué pasa cuando no, no se logra? cuando no hay un sí. ¿Cuál es esta experiencia? La causa de tu felicidad te niega tu felicidad. La causa de la satisfacción de tus deseos, que también parte de la masculinidad es de tener mucho deseo sexual, y la herramienta de satisfacer esta este performance o expresión de la masculinidad te niega es, es mucha impotencia y en la, el análisis budista de las emociones de deseo y odio o agresión o aversión cuando sentimos que hay algo que tiene el poder de hacernos bien o hacernos mal de darnos lo que necesitamos para estar bien y nos niega no nos da lo que necesitamos apego se transforma en aversión, odio, agresión. El deseo es primario en el análisis budista. Y cuando no recibes del objeto lo que has identificado como necesario para ti, para estar bien, es una posición de, de mucha impotencia que intentamos Reponer o llenar con la energía de enojo En el análisis budista, enojo y agresión Es manifestación de una experiencia de impotencia Precisamente por esta visión dualista que tú Que tienes el deseo y el objeto de deseo Son completamente ajenos, otros Y esto se ve en la interpretación después, la, o la, sí, la interpretación de lo que pasa con violación. ¿Cuántas veces escuchamos que fuera la culpa del objeto? Porque hay esta profunda mal. Interpretación mal entendido De nuestras propias experiencias El deseo no viene del objeto Si vendría del objeto Todos los hombres Y todas las mujeres Estaría atraída a este objeto Si fuera realmente Si esto fue la fuente De nuestro deseo Y este análisis genera mucha violencia. Nuestro propio malentendido de lo que está pasando dentro de nosotros cuando tenemos deseo o aversión. Y encima de esto, con toda esta división entre sujeto o e objeto, encima de esto, damos permiso a expresión de agresión. Como parte de un hombre es un hombre, ¿no? es un hombre y la emoción que los hombres tienen permiso de expresar básicamente sin dejar de ser un hombre quizás hay otras consecuencias legales o sociales, etcétera pero no pierde su estatus de hombre de cometer violencia violencia física ¿Cierto? Sí. O sea, es un cóctel absolutamente tóxico. Impotencia, porque crees que tu objeto de deseo es ajeno a ti y te está haciendo sentir esta necesidad, este deseo y pues. El producto colateral de esta frustración y impotencia es de cometer agresión. Y sí, se lo lamenta y no está bueno, pero no pierdes tu identidad. De hecho... Ok. Es muy doloroso, para todos. Es una impotencia, una experiencia de impotencia, de vulnerabilidad, que hay que ocultar o proteger, lastimando la parte de nosotros, que más necesitamos, que es la capacidad de conectar, nuestra compasión, nuestro amor. Y si se ve los roles dentro de la familia, el rol del padre, yo creo que realmente si, si uno supiera desde el inicio qué iba a implicar, difícilmente uno aceptaría membresía en este club. que tú tienes que ser la autoridad y implementar los castigos no puedes mostrar mucha sensibilidad el afecto si estás en la cantina tomando está bien si sale la ternura y la sentimentalidad, pero fuera de este contexto, hombre. Y claro que tienes toda toda toda esta vida interna tienes y no puedes tenerla. Y si no puedes tenerla, cómo vas a aprender a, aprender a manejarla? a tener una vida interna saludable y empiezas a cortar para encajonar en este rojo. Y en este tipo de división de roles, la autoridad es quien usa en la familia, es quien suele usar violencia y por lo tanto los niños no se abren, no conectan muy bien, te tiene miedo tus propios hijos te tienen miedo incluso si jamás usaste violencia física te tendrán miedo porque sí así está configurada este rol del padre esto es la masculinidad impone la, el orden, asegurar que los niños estén ¿no? cumpliendo sus funciones o su lugar, etcétera. Y cuando tenemos partes de lo que somos, que no podemos aceptar porque se supone que no son parte de lo que somos nuestra empatía nuestra ternura nuestra necesidad de afecto si tú tienes prohibido experimentar esto ¿cómo vives? ¿cómo es esta vida? ¿Qué haces con las necesidades reales que tienes? Todos se hacen muy peligrosas y genera muchas dinámicas realmente no saludables en las relaciones de afecto y fortalece otra vez la misoginia. que es básicamente resentimiento, depositas parte de ti que no debes de tener, no puedes tener, no sabes tener y la otra es el repositorio de estas capacidades y cualidades, que son tuyas, pero no tienes permiso de acceder a ellas Es mucho sufrimiento. Pero aquí vemos de dónde viene. Viene de crea, crear en que las identidades realmente reflejan quiénes somos. Que género realmente está arraigado en algo biológico y no en algo mental. En vez de aceptar la diversidad que hay, no todos los hombres van a ser así, esto es la prueba de que ser masculino o ser hombre no es esto. Y mucho de lo que aseveramos sobre la masculinidad y feminidad es totalmente performativo no es descriptivo es, son actos verbales o físicos que imponen una realidad que no existe no reflejen la realidad que hay ahí tenemos toda la filosofía del idioma budista pero aquí el mejor ejemplo de esto los hombres no lloran. O sea, los hombres nacen, una de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres es que los hombres nacen sin estos, ¿cómo se llaman? ¿Glándulas? Lag lagrimales. Glándulas. Glándulas, glándulas lacrimales. Muy obviamente no es cierto. Muy obviamente. O sea, muy obviamente. <risa> ¿Y en qué momento se dice esto, principalmente cuando un hombre está llorando? ¿Verdad? Se ve el desfase entre lo que somos y lo que tenemos que intentar ser y tienen raíces muy muy profundas en nosotros parte de la masculinidad de ser un verdadero hombre es de desear y ser pareja de una mujer. Es parte de la masculinidad. Parte de la feminidad es de atraer a hombres y tener pareja hombre. O sea, la heterosexualidad es normativa. ¿Qué sabemos de la normatividad? No es, no es una descripción de la realidad, es una norma a que se supone que debemos de encajonar. nada más, nada menos y ya que no refleja la realidad sino es algo que hay que imponer se impone se impone con imágenes se impone con chistes, se impone con burlas, se impone con violencia física. Y ser un hombre homosexual y ser una mujer homosexual también están configurados diferentes. Hay diferencias en lo que implica. ¿Por qué amenaza la masculinidad y por qué amenaza la feminidad? ¿Eres una mujer que trata con mujeres, tiene relaciones con mujeres? Eres como un hombre, ¿verdad? Pues esto es cosa de los hombres. Sí, tenemos como palabras peyorativas y hay mucha mucha discriminación y auto odio hasta la medida que creemos que es incorrecto, anatural, etcétera en el caso de un hombre está un hombre gay está en peligro de pertenecer a otra categoría de género ¿está claro esto? para un hombre comportarse como una mujer o estar visto como una mujer es casi es un insulto muy muy fuerte una mujer que un, se comporta un poquito más masculino tiene un poquito de expresión masculina dice a los hombres yo tampoco sé mecanografía <risa> es un poquito diferente y ya que dentro de nosotros tenemos mucha diversidad cuando hay formas de deseo o experiencias emocionales que nos prohíben Cuando lo vemos en otros, es como ver una parte amputada de nosotros en otros, el odio el es muy, muy fuerte. Y se ve la violencia física de crímenes de odio contra hombres gay muy intenso, muy, muy intenso. partes de nosotros que no podemos aceptar, detestamos en otros no solo género tendencias en nosotros juzgamos muy duro en otros y esta es una forma de violencia contra nosotros mismos por esto si queremos participar en crear una sociedad más compasiva muy activamente desmantelar la heteronormatividad y las visiones de masculinidad es esencial no opcional es esencial Para eliminar sufrimiento. No porque aquellos son malos. Porque todos, todos, para encajonarnos en estos roles, nos sometemos a procesos que tienen autoodio y dolor como un producto colateral inevitable para todos. A aceptar todo lo que somos en toda su diversidad y complejidad y contradicción porque tenemos pensamientos contradictorios en diferentes momentos así somos y empezar a preguntarnos preguntarnos ¿cuál es la idea? si yo voy a aspirar a crecer en cierta dirección ¿cuál es la idea que yo quiero que me motive? imágenes anticuadas y falsas de género o una visión de un una persona completa, con cualidades amplias, diversas. Poder aceptar en nosotros lo que encontramos en nosotros. Y si realmente pensamos que identificamos algo que está generando sufrimiento, preguntar por qué la causa del sufrimiento es interno a mí o externo el problema es que no quepo en el cajón o el pro problema es el cajón mismo Hay estudios que, muchos, que indican que la homofobia más intensa son personas que están reprimiendo su atracción para la, el sexo que ellos mismos con que se identifican. Es el, es el producto de amputar partes de nosotros de no aceptar parte de nosotros proyectamos y detestamos por esto mirando quiénes somos nos urge tener otro criterio que no, si conforme o no conforme. Tomamos unos minutos a reflexionar.